Gracias, Presidente. Senadores, senadoras. Buenos días. Senador, senador. Un momentito, por favor. Guarden silencio, por favor. Espera, espera, espera, espera. Continúe. Tuvimos ocasión de debatir sobre el alquiler vacacional en el último pleno con el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Y recuerdo que el ministro se comprometió a que la Secretaría de Estado de Turismo iba a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Hacienda para enfocar la cuestión de las plataformas digitales de alquiler vacacional en la única competencia que sí que es de ámbito estatal, que es la fiscal. Presentamos hoy esta moción en ese mismo sentido, el de la fiscalidad de este nuevo fenómeno que está tomando una envergadura enorme en ciudades como Palma, Barcelona, Donosti, Granada y muchas otras ciudades que son destino turístico en España. La moción que hoy presentamos consta de tres puntos, tres puntos dentro del ordenamiento jurídico actual y quiero que quede claro que no hay que modificar ni una sola ley, todo lo contrario, son mecanismos para cumplir la ley y las obligaciones fiscales. El primer punto, que quiero recordar que coincide con una de las propuestas que trajo aquí el señor ministro Álvaro Nadal durante la pasada interpelación, recoge la colaboración de estas empresas de intermediación del alquiler vacacional con la agencia tributaria. Es algo parecido al anuncio que hizo el Gobierno aquí en el último pleno cuando propuso que estas empresas practicaran retenciones por IRPF por los rendimientos inmobiliarios. Es importante esta colaboración porque el volumen de alquileres que manejan estas operadoras desborda mucho la capacidad de inspección de la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria viene haciendo un importante esfuerzo que yo valoro, que hay que valorar y que lo hacemos hoy para facilitar las obligaciones fiscales de los ciudadanos, y uno de los instrumentos que más lo ha simplificado lo conocemos todos es el borrador de, de la renta. Sería importante que la colaboración de estas empresas permitiera a la Agencia Tributaria también incluir ya en el borrador, en el apartado correspondiente a rendimientos por capital inmobiliario, lo que sería lo que o sea, estos rendimientos, lo que sería incluso algo más conservador de lo que aquí propuso el señor ministro Nadal, que era ya aplicar las retenciones. No es nada complicado, puesto que ya cada anfitrión, entre comillas, como llaman estas empresas a los que prestan, a los propietarios de la vivienda, ya recibe de Airbnb una hojita, un comunicado de rentas cada año. Lo que pasa es que este comunicado bueno, suele acabar en la papelera y no suele ser trasladado a la declaración de Hacienda. Colaboración también para, desde sus plataformas, facilitar el cálculo de IVA, retención y liquidación cuando corresponda, algo que seguramente no toque debatir hoy sobre la exclusión de, del IVA en este alquiler cuando no se prestan servicios hoteleros. No es el día, lo tendremos que hacer, yo creo que, que habrá tiempo. El punto segundo, también muy básico, es que se cumplan las reglamentaciones autonómicas y que sean las plataformas las responsables subsidiarias en caso de incumplirlas y anunciar pisos sin licencia turística, porque no puede ser que estas empresas eludan sanciones que les están poniendo entes municipales hoy en día eh, por no cumplir ordenanzas locales y leyes autonómicas. Yo creo que hay que reforzar el cumplimiento de la ley, y el cumplimiento de la ley no hay ley sin sanción y es también cumplir, cumplir las sanciones. Y aquí reclamamos colaboración entre las tres Administraciones que conforman el Estado, la Administración general, la Administración autonómica y los locales. El punto tercero sobre la Socimi, eh, unas sociedades de inversión conocidas últimamente como la SICAP del alquiler, son sociedades de inversión que, que, si cumplen una serie de condiciones, gozan de un régimen fiscal especial. El principal beneficio es que tiene una excepción completa en el impuesto de sociedades, un 0% de impuesto de sociedades, porque se supone que ayudan a cumplir una función social, que es la de dinamizar el mercado de, del alquiler. Uno de los requisitos para que las OCIMI mmm, no tengan que pagar impuestos de sociedades es que el 80% de su inversión y de su actividad económica sea eh, arrendamiento urbano, sea despachos, sea locales o sea, o sea vivienda. Y nosotros creemos que aquí sería importante excluir el alquiler vacacional, porque ya se excluyó en el 2013 de la, de la LAU, porque este tipo de arrendamiento. El arrendamiento turístico no dinamiza el mercado de alquiler, sino incluso todo lo contrario. Las altas rentabilidades de la vivienda turística están afectando al mercado inmobiliario, sustrayendo muchas viviendas de la oferta y encareciendo el precio del alquiler ordinario. Hay que conocer qué tipo de inversión y a qué tipo de alquiler se destinan estas inversiones inmobiliarias de la Socimi, unas sociedades de inversión cada vez más importantes en España. En definitiva, presentar estos tres puntos creo que, creo que su ajuste a la legalidad vigente va a hacer fácil llegar hoy en esta Cámara a un consenso y a una votación de todos los grupos a favor. Muchas gracias. Gracias, Para la defensa de las enmiendas por el Grupo.